Revisemos el punto de venta móvil de LibreDT. Debes seleccionar tu empresa. Una vez seleccionada, podrás utilizar los siguientes módulos. El módulo de boletas fácil, con el cual podrás emitir boletas afectas y exentas. Estos documentos pueden ser pagados de diferentes métodos: pago en efectivo, online o con tarjeta. En el módulo Retail podrás emitir boletas, facturas y guías de despacho. Aquí podrás agregar productos ingresando el código o escaneándolo con la cámara de tu teléfono. En el módulo de documentos podrás ver todas tus boletas, facturas y guías de despacho emitidas. También podrás buscar documentos filtrando por tipo de documento, folio, periodo, total o el root del receptor. Al seleccionar un documento podrás visualizar los detalles y el estado. Podrás imprimir el documento, descargarlo o enviarlo por email o WhatsApp. En el módulo de borradores podrás encontrar las cotizaciones generadas, en donde al seleccionar una cotización encontrarás diferentes opciones. Una de estas es generar el código QR del documento con el cual el cliente podrá pagar de manera online. Podrás generar el documento real o emitir el borrador. También posee las opciones de imprimir, descargar, enviar por email o por WhatsApp el documento. En el módulo de reportes encontrarás la información de ventas diarias y mensuales. Además del reporte de compras mensuales, también tienes la opción de imprimir.